El espeluznante vídeo de Frank Cuesta mordido por una pitón se hace viral. Es la segunda ocasión en poco tiempo que el conocido divulgador del mundo animal da un tremendo susto a sus seguidores. Impresionantes imágenes. Los seguidores de Frank Cuesta no ganan para sustos. El divulgador y presentador ha sufrido por segunda vez en lo que va de año el ataque de una serpiente, en este caso de una pitón que ha atacado al español mientras rodaba un nuevo episodio de su programa Endmax. La pitón acababa de atacar y de comerse a un gato. Una imagen estremecedora. Cuando Frank Cuesta coge a la serpiente y se decide a liberarla de un saco donde la había guardado, ha sido cuando le ha mordido en una pierna.